Pues ya lo tenemos aquí, este gran autorregalo que me he hecho para mi cumpleaños este año. Lo hemos pedido a tomos y grapas y vamos a ver qué contiene. Por cierto, si esperáis encontrar algún cómic de Marvel, esta vez no he pedido ninguno de Marvel. Oh, no Entonces tendremos cuatro grupos de cómic uno para el que quiera ver la reseña de esos cómics con algo más, que ahora enseguida sabréis a qué me refiero, dos, aquellos cómics de DC que todos deberíamos de tener. Tres, algunos cómics que me he pedido para hacer en octubre un especial de Halloween. Y finalmente veréis algún manga de la colección de mangas relacionadas con el deporte que estoy empezando a hacer. Simplemente le daréis a esos enlaces y cada uno que vaya a la reseña que más le apetezca, como si queréis verlas todas. Y ahora, sin más, vamos a abrir la caja a ver qué contiene en este autorregalo de cumpleaños. Abrimos hacia afuera. pues dentro contiene otra caja de tomos y grapas. Pues ya tenemos solo la caja, he quitado la, ca la otra caja. Aviso de nuevo, no hay ningún cómic de Marvel. Pues lo primero que nos encontramos es este crossover del Torres que nos regala tomos y grapas y una chapa de Chicho Terremoto. Seguimos. A ver qué tenemos más por aquí. Ya veo cositas de las que había pedido. Abrimos con cuidado. Pues tenemos el número 2 de Blue Lock. Estará en ese grupo de mangas deportivos. En este caso, de fútbol. Y tenemos también este de Bastián Vives. Me compré el del gusto del cloro. Os dejo por aquí una tarjetita. Y eh, la verdad que me encantó este autor. Aquí hace una crítica al mundo del fútbol y por lo tanto me interesaba también. Encontramos mi primer manga de Junjito, Este y el número 3 de MUSEUM, el 1 y el 2, ya los tengo. Estarán en ese grupo de cómics que reseñaré para Halloween, al <risa> igual que este tonchaco de Batman Halloween Oscuro, con todos los extras de Batman Halloween Oscuro. Este es uno de los cómics que pondremos en el grupo de cómics con algo más en tu seno un cómic con el que estamos ayudando a, además a combatir el cáncer de mama lo analizaremos en la reseña de cómics con algo más igual que este de la valenciana Cristina Durán una posibilidad, habla de historias reales basadas en sus hijos este también es de cómics con algo más, aquí hay diferentes autores ya lo veréis cuando le deis a la reseña y es un cómic que trata sobre historias relacionadas con el COVID. Seguimos con otra autora valenciana, Nuria Tamarit. Su último trabajo, Lo va boreal, también lo veremos en cómics con algo más. Es un tochaco, pero la verdad que no pesa nada. Me parece mágico. Otro de cómics con algo más. En este caso tenemos un cómic hecho plenamente por mujeres, Voces que cuentan, una antología. Aquí tenemos todas las autoras y es un cómic feminista, es un cómic que empodera a la mujer. Ya lo veremos eh, en esa reseña también. Hacer cómics, un cómic que si te gusta alguno del cómic tienes que tener. Primero recomiendo el Cómo entender el cómic, también de Scott McCloud. Y este sería el siguiente, Cómo hacer cómic. Y finalmente vamos con un más half de DC, que es este Kingdom Come de Mark Wade y Alex Ross, esta edición de deluxe que seguramente disfrutaremos. Pues, ah, por cierto, tenemos aquí, como no, el sobre de Hydra que siempre nos trae tomos y grapas con sus marcadores de página, sus caramelillos y en este caso otra chapa. Si queréis ver la reseña de cómics con algo más, aquí tenéis la tarjetita. Si queréis ver la reseña de eh, cómics de DC que hay que tener, aquí tenéis otra tarjetita. Si queréis entrar en esos cómics para Halloween, aunque aviso que este enlace no estará disponible hasta que se acerque Halloween, y finalmente eh, os enseñaré los cómics manga que estoy haciendo relacionados con el deporte. Y tendréis aquí también otra tarjetita. Es un poco elige tu propia aventura. Podéis elegir cuál de las reseñas os interesa y disfrutarla. Feliz verano y esto ha sido mi regalazo, autorregalo de cumpleaños. Gracias a Alfred de Tomos y Grapas, gracias a Nacho que me hizo el pedido y me atendió genial y por supuesto, recuerdo recuerdo a mi visita a Tomos y Grapas en Madrid, yo soy un poquito lejos de Castellón y fue genial poder visitar La Cueva El Cuartucho, Alfredo que me atendido, genial y la verdad que ha sido un brujazo poder eh, tener una tienda de cómics tan lejana y tan cerca al mismo tiempo. Pues nada, espero que os haya gustado. Ahí tenéis, os dejo todas las reseñas y ¡hasta la próxima!